Saludos, saludos, buenas y bendiciones para ustedes que están ahí a aquel lado, a través de las plataformas digitales, en el caso específico YouTube, quizás lo más adelante, bueno, también vamos a pasar a lo que es el Facebook, ya que hay personas que sí manejan el Facebook, bueno, todo va a depender de la edad y realmente cómo la gente se desempeña con relación a las redes sociales. Hay una generación que es hábil en cuanto a esto, pero hay otra que no tiene tanto conocimiento. De igual manera, el tema que nos acontece en este día es el que tiene que ver con la salida de un menor desde República Dominicana hacia otro país. Muchas veces, muchas personas incluso han comprado su boleto para llevarse a sus muchachos de repente se, toman, se topan con que hay que sacarle un permiso de salida del menor fuera del país. Claro está, es así. Esta situación vino a consecuencia de alguna ocasión que se manifestaron unos secuestros, o sea, eh, unos niños que se llevaron sin el permiso debido. Y esto creo si él da alarma en la República Dominicana, dando al traste como esto de que para poder sacar un niño del país debe contar con el consentimiento de ambos padres. Claro, hay algunas implicaciones que dicen cuándo uno, cuándo es el otro, cuándo son los dos. Eh, que deben firmar para este caso. Y vamos a estar claros, le quiero edificar en cuanto a esto. Hay una parte que sí ustedes pueden hacer personalmente, pero hay otra parte que tiene que ver netamente con un abogado. Liberarse del abogado es difícil en este proceso porque es necesario que el abogado, pues, forme parte. Ahí nosotros tenemos que formar parte en cuanto a lo que tiene que ver con esto. Vamos de inmediato a ver algunos puntos que habrían que considerar. Miren. Esta página que nosotros estamos viendo acá es la página que tiene que ver con migración. ¿Qué es lo que hace Migración? Aquí como lo dice, específica en República Dominicana. Aquí está, aquí estamos. Esta es la página donde, donde forma o tenemos lo que se llama el punto de partida para trabajar lo que es una salida de permiso de un menor hacia otro país, podríamos decir. Yo le empecé acá, le voy a dar para atrás. Porque desde atrás tendríamos nosotros que ver algunas situaciones. Por ejemplo, eh, aquí empezamos. Usted tiene que habilitar o crear un perfil. Usted le da aquí, mi perfil. A mí me aparece esto acá, yo lo tengo por defecto porque yo tengo un perfil creado. Pero en el caso de ustedes, como no tienen ninguno, tienen que darle aquí, crear un perfil. Al crear un perfil le suministran un correo electrónico. Yo voy a hacer el ensayo, pero no me interesa para nada porque ya tengo uno. Voy a tomar un correo que tengo acá abierto como un ejemplo para de esta manera ustedes puedan ver qué se hace en este caso. Aquí le estoy colocando el correo que seleccioné. ¡Pam! Ellos me mandan un correo, dice registro solicitado. Se solicitó el registro. Ya vamos por buen camino. Se ha enviado un mensaje a su correo. Vamos entonces al correo. En el correo aparece un mensaje. Oh, míralo aquí, aquí está. ¿Qué hace con este mensaje? Como lo dice acá, es la forma de uno validar que realmente uno le interesa, que uno no es un robot. Entonces le damos acá. Una vez que le damos acá nuevamente, entonces ya nosotros empezamos el proceso para lo que es crear el perfil. Aquí usted empieza, ellos le empiezan a preguntar, ¿usted es dominicano? Eh, si soy dominicano o soy extranjero, cualquiera de los dos, en nuestra constitución permite lo que es la doble nacionalidad. Le hace una persona que, que es de aquí, oriundo de República Dominicana, y se va a Estados Unidos, puede adquirir la ciudadanía en Estados Unidos, y entonces tiene doble ciudadanía. No es el caso como los... los, los los de Haití. En Haití su constitución dice que todos los que nazcan en el país donde nazcan, indistintamente donde sea, pues son ciudadanos de Haití. Hay un conflicto ahí. Y de ahí es que, se, que, que hay ciertos problemas para ello nacionalizarse en República Dominicana y también en otros países. Es un problema de su constitución o no de los otros países. Seguimos con el registro. Usted le da registro. Aquí hay unos campos que los cuales usted debe llenar. Por ejemplo, información de la persona. Los campos son obligatorios. Primero, un usuario. Usted le pone un usuario. Pepe, Pepe, Pepe. Y no es José. Pepe, Pepe, Pepe. Ok. Pepe, Pepe. Una contraseña, la que usted considere. Yo la voy a poner así, porque realmente no la voy a usar nunca. Aquí confirmamos la misma contraseña que pusimos. Tomando en cuenta que la que pusimos arriba sea la misma que esté abajo. Su número de cédula lo va a colocar su nombre. Eh, aquí su apellido un número de pasaporte, debe colocarlo, eh, la fecha de nacimiento, el día, el mes, el año, el sexo, aquí está también, aquí aparece el correo que nosotros creamos, o hicimos para estos fines. Entonces dice que el teléfono celular, provincia desde la cual usted lo está haciendo, el sector, la calle, el municipio al que pertenece, eh, aquí coloca la calle, aquí coloca el municipio. Sí, eh, bueno, aquí debe seguir. Mire, son una serie de campos. Yo no quiero, porque mire qué pasa. A nosotros colocar, por ejemplo, si yo coloco una cédula ahí, voy a hacer una que se parezca a la mía. Usted verá qué va a pasar. Ok, vamos a ver lo que pasa. Bueno, vamos a ver si me lo, si me lo da. El asunto es que en determinados momentos, cuando le da a seguir, le llena el campo con sus datos porque ellos se alimenta de lo que hay en la Junta Central Electoral pero bien, de todas maneras usted va a continuar haciendo su registro una vez usted haya terminado con su registro ya usted puede hacer lo que se llama empezar el proceso de permiso salida del infante fuera de la República Dominicana eh, bueno, es, le va a aparecer después esto, su usuario que usted creó y una contraseña este es el mío, con este es que yo proceso todas las cosas o los permisos que yo voy a gestionar. Entonces, eh, automáticamente ya yo le dicen aquí bienvenido, ahí aparece su número de usuario, su nombre de usuario y le da la bienvenida. Aquí, ¿qué usted quiere hacer? Perm permanencia para, para extranjeros, certificaciones dominicanos, certificaciones extranjeros, hay varias certificaciones que podemos optar por ellas. En este caso, lo que a nosotros nos compete es la certificación o la salida del permiso de menor del país. Aquí lo dice, certificación de permiso, salida del menor. Entonces, cuando usted ve esta parte aquí, lo primero que usted tiene que seleccionar es qué servicio usted quiere. Como yo quiero este, le doy acá, debe seleccionar la oficina, ok, desde donde yo lo quiero hacer. Bueno, yo en, estoy en Santiago de los Caballeros. Le di a Santiago, me fui para acá. Bien, claro, ahí me empieza a mencionar los campos. Si quiero presentarlo en línea o presencial, no es, no es aconsejable que sea en línea. Porque si usted procesa algo en línea, de igual manera tiene que presentarse a las oficinas de migración de donde están, en donde están ubicadas. Entonces, eh, en Santo Domingo está próximo al malecón allá. Aquí en Santiago están los jardines. Usted ubica en qué lugar está en su país. Eh, perdón, está en, en, el, en, el, en el municipio al cual usted pertenece. Entonces, aquí dice presencial. Le damos a presencial, que es la primera parte. Cuando le damos a presencial, le, le da iniciar aplicación. La descripción es la certificación en la que un padre o ambos, como le decía al principio, autorizan a un menor la salida del territorio nacional es una certificación que tiene una validez de 30 días. Si usted, esta certificación que emite la Dirección General de, de Migración, ¿verdad? Ellos le emiten, si usted dejó pasar 30 días, tiene que volver a sacar otro más. Eh, los documentos tienen que renovarlo, volver otra vez a subirlo, etcétera, etcétera. Empezar el proceso desde el principio. Los documentos que son requeridos para este servicio son los siguientes. Una, dos copias del pasaporte del menor, una copia del pasaporte de su acompañante. Aquí se dan varias situaciones. Por ejemplo, si el acompañante es uno de los padres, bueno, pues tiene que ofertar una copia de su pasaporte. Sí, y, y de la del menor tiene también que llevar un, una copia del pasaporte, aunque ahí le dice dos, pero con una es suficiente. Entonces puede también que se haga a través de una aerolínea en el caso de que los padres no puedan o quizás los dos estén fuera del país y necesiten que sus hijos vayan a encontrarse con ella. Se pueden dar varias situaciones. En caso de usted tener alguna situación, recuérdese llamarla 809-252-5758. Me voy a percatar de ponerlo en el tutorial. De igual forma... Se lo estoy diciendo. Entonces, la, el punto 3 dice eh, original de, eh, la, bueno, la segunda, perdón. Dice copia de visa o residencia del menor de y de su acompañante. Aquí ponemos, si es una visa de no inmigrante, debe colocarla. Si es residente, debe colocar la residencia. Si, y lo mismo usted como la persona que le va a acompañar en caso de ser una persona física, en caso de ser una aerolínea, pues se van a llegar a a emitir una documentación que la aerolínea tiene y usted también la va a subir. Original de acta de nacimiento legalizada del menor si es si es extranjero una copia. O sea, cuando es no es del país, entonces usted toma una copia. Aunque este elemento de que si no es del país una copia va a ser subjetivo porque cuando el niño tiene ciudadanía eh, estadounidense pues puede irse sin ningún tipo de problema. Claro, tiene que estar acompañado. Eh, hablamos de que el acta de nacimiento debe ser legalizada. Ya en nuestro país, en cualquiera de las estafetas de, de la Junta Central Electoral, la Oficialía, usted puede solicitar un acta y ya le llegan las que tienen. Quisiera quizás buscarle una, pero me va a tomar un poco de tiempo porque no me preparé para esto. Aparecen con unos sellitos en la parte inferior izquierda Aparece un sellito y usted se da cuenta que la, el acta de nacimiento está legalizada se le emiten de una vez, ya usted no tiene que esperar e ir a otro sitio, no, le sale ya lista. Anteriormente había que sacarle en un sitio, ir a la feria, en Santo Domingo, si se sacaba en Santiago, en la restauración, en el localito había que bajar. A la Junta Central Electoral. Estoy hablando para personas que conocen nuestro país o no sé a quién le estoy hablando, pero que lo cache, o sea, que lo tome. Dos fotografías, dos por dos de frente. En este caso dice dos, pero solamente es una la que usted va a subir, la, la, la escanea, dos por dos, y la tiene digital. Todo lo que usted vaya a subir de forma digital, usted también lo debe presentar a Migración. Cuando lo presenta a Migración, cuando todo esté completo, Subido en la plataforma, usted se presenta con esos mismos documentos a, a migración, en donde quiera que usted tenga que ir. Entonces ahí, ahí lo que hacen es que le, que le emiten la certificación si todo está en orden. El punto 5 es copia de la cédula de los padres que autorizan. O sea, quien está autorizando debe ofertar la copia de su cédula. Hay algunos elementos que se dan... Eh, cuando la madre ha cambiado el nombre, se le frisa, que se le tranca. Eh, en ese caso usted se comunica con ellos. O, ojo con esto, no es ilegal. Usted lo que pone es que la nacionalidad es de otro país cualquiera, no importa. Y ahí le va a pasar sin ningún tipo de inconveniente. No le va a crear ningún problema a la hora de la salida. El copia de la celda de los padres, eso es lo que especifica. Entonces, otros requisitos que son adicionales son los siguientes. Si el menor viaja con uno de los padres, debe tener la autorización del otro. Por ejemplo, si mis hijos van a viajar y son menores de edad y es con mi esposa, yo debo autorizarle a través de, a través de un acto notarial, el cual le dice salida del menor. Ese es el documento que es necesario que sea instrumentado a través de un abogado. Usted no puede librarse de eso. Eso hay que pagarla. 809-252-5758, usted me llama, y yo le proceso eso, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, el menor viaja con uno de los padres, uno de los dos debe autorizar. Este acto debe estar legalizado a través de lo que es la Procuraduría General de la República. Eh, se pagan 600 pesos, lo estuve buscando acá, a ver si lo puedo presentar. Bueno, este es el servicio que se solicita, certifica, no, este es de buena conducta. Eh, pero en las tarifas, no le voy a tomar tiempo. Pero en esencia, creo que están 700 pesos. es ciento 700 pesos. Usted va, o oh, el abogado sabe lo que tiene que hacer en este caso. Eh, firma notarial, este que está aquí, es el documento. Anota el nombre, mírelo ahí, usted lo tiene acá. Entonces, ese... Vamos a ver si me da... Okay. Aquí lo está dando. Aquí dice cuesta 700 pesos. Efectivamente, míralo acá: 700 pesos. Usted lo compra en dónde? en el Banco de Reserva de la República Dominicana. Es una de las formas. Existe, bueno, no, perdón. Esa es la única. Ya estaba metiéndome en otro tema. Eh, es una de las Es la única forma. Usted va y lo paga allá. Ese es el, el, el permiso. Si el menor viaja con una tercera persona viaja con una tercera persona, eh, o una línea aérea, lo que les mencionaba ahorita, o una persona que no tiene que ver con los padres o la línea aérea, ambos padres deberán autorizar al menor. Mediante un acto, lo mismo ahorita, el, el acto obviamente legalizado por la Procuraduría General de la República. Si uno hombre de los padres se encuentra en el exterior, aquí el caso se complica, porque ir a un consulado de la República Dominicana, en el país en donde esté, firmar un documento, eh, autorizando la salida del menor y ese documento baja al país para que este mismo se presente en migración a fin de que migración emita la certificación para la salida del menor. Eh, si tiene guarda o, o la custodia que se da muchos de este elemento deberá traer la autorización de viaje del otro o la autorización del viaje del tribunal de niños, niñas y adolescentes. En este caso, si la guarda está en uno de los padres no tiene necesariamente que esperar que el otro firme, porque hay una orden de un juez el cual dice que sí, que hay un permiso para que ese niño salga. Con esa orden del juez, entonces se lleva a migración y migración sabe que hay una autorización legal. Eh, si posee doble nacionalidad, tiene transacción de de nacimiento, se permite copia del acta de nacimiento y necesita el permiso. mire ellos dicen se necesita el permiso, pero en realidad. El que es ciudadano no requiere de este permiso, simplemente se presenta con su padre y se va porque nació allá. O también puede darse lo que se llama el registro de nacimiento de un hijo de un ciudadano americano en el exterior. Por ejemplo, el hombre vino aquí, tuvo su hijo con una señora, pero el hijo no salió nunca de aquí. Se le hace lo que es un reporte de nacimiento en el exterior de un ciudadano americano me puede llamar para hacer ese, ese proceso también, 809-252-5758. Recuerda de suscribirte al canal, y no solamente suscribirte, sino recomendarlo, porque pretendemos llegar a más personas, y como esto es gratuito para ti, no estás pagando nada, solamente has puesto eh, el, el video, y quizás a veces te y quieres saltar, pero es importante esta parte que estamos hablando. No me tienes que pagar nada, no vas a mi oficina, pero sí me haces el favor de compartir y comentar y a la vez suscribirte al canal. Te lo agradezco bastante. Entonces, eh, si uno de los padres ha fallecido, aquí un punto, aquí entra en participación lo que es el ata de difusión original y una copia. Eh, si el padre o yo deseo viajar con el menor debe presentar en el aeropuerto el acta de defusión original legalizada que certifique que el padre eh, que debe autorizar pues había fallecido por lo cual no es necesario que haya una firma del padre pero sí con el acta de defusión se saca en la junta central electoral eh, también tiene que ser certificada eh, con esto es es suficiente para que pueda viajar. En caso de que el niño esté declarado solo por la madre, el menor viaja con la madre, solo debe presentar un acta de nacimiento original y legalizada. Acta de nacimiento original y legalizada. En el caso de que viaje solo con una tercera persona, y esta parte la habíamos, la habíamos tratado, todo tiene que estar fundamentado en un acto de permiso. Mire, ya aquí hay algunas situaciones más que quizás se le presenta y usted lo que hace es que en esta página bueno, aquí aparece el costo en esta página le da más detalles no nos sirve para estos casos porque simplemente yo le estoy enseñando a ustedes cómo ustedes procesarlo el menor eh, cuesta dos mil pesos son dos mil pesos, usted puede hacer dos cosas una, comprar el impuesto en el banco de reservas dos, presentarse a migración con todos los documentos y pagar los dos mil pesos no tiene que ser antes de subir, no, usted puede subirlo todo, ¿verdad? Una vez que tú hayas subido todo, pues te personalizas a Migración, Migración te procesa todo y te dice, te, te, te lo procesan, después te llaman, pase a pagar, usted va y paga los dos mil pesos o presenta el recibo que usted ya compró en el banco de reserva. Entonces, si son más de un menor, aquí dice, menores adicionales en el mismo documento, tendría que pagar 1.500 pesos adicionales a los 2.000 pesos. O sea, estamos hablando de 3.500 pesos si son dos menores. Y, y si hay otro más, pues 1.500, otro más 1.500. Si es una familia larga de muchachitos, pues 1.500 pesos por cada muchachito. Entonces, tiempo de entrega, el mismo día usted se sienta y se lo entregan, si sí, llega antes de las 4 de la tarde. Si llega a las 4, quizás se lo procesen. O ya no venga mañana, que el servicio ya está cerrado. Las fechas son de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Aquí le especifique la hora de salida. Eh, se presentan, aquí le presente línea, no les recomiendo, no lo haga. Definitivamente no lo haga. Marque lo que es presencial. Aquí dice una ubicación que está en la George Washington, eso es cerca de Marecón, en Santo Domingo. Aquí en Santiago nos queda en Jardines Metropolitanos. Eh, parte atrás de la 27 de febrero. Bien, entonces ya hemos concluido con esta parte. Mire, una vez que ya usted tiene esta parte agotada, usted le da a aplicar. Cuando usted entiende esto, aquí aparecen algunos nombres. Esos vienen por defecto porque pertenecen a una persona. Eh, yo puedo poner el mío. No sé qué tanto podría comprometerme en el caso específico de ustedes. Bueno, ok, vamos a ver, entonces aquí aparece el apellido, en el caso mío, Rosario el Murillo Constantino, no hay otro nombre. Eh, 11-03-1969, no importa, todos sea, los años los tengo yo encima, O sea, tengo todos estos años, hay otros que duran menos. Número de pasaporte, el mío anda por ahí, pero déjeme dejar, déjeme dejarle. a ver qué me hace, si yo le que realmente esto, como es un, un tutorial eh, déjeme coger este correo quitar ese día ahí vamos a ponerle este parque el sexo mío es masculino apellido teléfono, el apellido el teléfono que yo le doy a ustedes para que ustedes me contacten y me hagan algunos chelitos que ustedes cosas aquellas que ustedes no saben, no pueden hacer vamos a ver si me pasa, si me pasa un palo ok, dime un palo aquí me dice con relación a los documentos, me dice cómo yo debo subirlo. Lo subo, lo elimino acá, remover, para este archivo ha sido cargado. Simplemente dale aquí en el nombre que dice archivo, esa parte, ¿verdad? Si desea remover allí, aparecerá una ventana nueva que dice eliminar, que es esa que está acá. Dame un clic fuera. Entonces, aquí sí ya, ya que nosotros estamos casi terminando, qué bueno. Entonces, aquí menciona el padre. Vamos ¿no? a que sea yo mismo. Porque lo que yo viene ahorita no es como padre. Sino, sino, no. aquí, aquí va. José Constantino. Y el apellido acá. A ver, Rosario. Morillo. Muy bien. Rosario Morillo. Ah, fecha de nacimiento, lo mismo que le dicen. 11 diecinueve seis nueve. 11-03-19-69 Masculino, segura la identidad A la huelga porque yo no sé quién está de aquel lado Entonces aquí empiezan a solicitar los documentos ¿Qué usted debe hacer? Miren, los teléfonos móviles tienen una opción En el caso de los iPhone Tienen una opción que le dicen no te par. Déjeme verificar acá en este A ver qué, cómo es que dice Para dice notas, en el medio dice notas porque está en español usted le da nota, lo deja presionado y debajo le dice escanear documento si pudiera pasarlo acá pero vuelvo a reiterar, no, no planifique, no pensé que esto iba a salir el caso es que lo escanea por acá o simplemente usted va a un centro de internet escanea la hasta de nacimiento escanea el pasaporte trate que se lo ponga en, en JPG en la foto el pasaporte, la foto, la visa, sino la residencia, la, el, la salida del permiso del menor, lo del acompañante, lo mismo que mencionamos, la cédula de los padres, todos los documentos mencionados anteriormente, usted lo que hace es que lo lleva a un centro de internet si usted no tiene los elementos en su oficina o en su casa. Eh, Bien. El caso es que usted escanea todo y lo va subiendo en el orden en que le está pidiendo. ¿Qué le pide aquí? Copia de la vice de residente del acompañante. Usted pack, le da acá. Aquí le va a llevar a un sitio en su computadora. Vamos a suponer que sea esto. Y lo cargó. ¡Pac! Aparece que hay uno ahí que se cargó. Copia de la página principal del pasaporte de acompañante, hace lo mismo. Copia de la célula de los padres que autorizan, hace lo mismo. Las dos, de ambos lados, recuerde. Tiene que ser de frente y de espalda, las dos, en el caso que lo merite. El poder notarial lo consular lo carga por acá. La, si es una guarda, pues lo carga por acá. Si ha muerto, pues por acá le pone la ataje de fusión. Seguimos hacia adelante. Dice que faltan algunas. Ah, bueno, es que el poder es imprescindible. Vamos a ponerle esto para poder seguir hacia adelante. Seguimos, Dice, por favor, tiene información incorrecta. A ver, ¿cuál es la que? El mismo poder. Uf, yo tengo poderes por ahí. Venme ver si me aparece un poder por acá. Para poder completar el video a ustedes. Estoy aquí. ya usted sabe. Estamos sudando, pero le estoy, le estoy aportando a ustedes. Bendito sea Dios. ¿no? poder... El eh, poder, cuotaliti poder de eh, eh, Valenzuela, poder, poder de representación. Este está, con es la ruta de este? Este está, documento con un permiso caro. Permiso, el documento. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos no a desesperar. Permiso. Permiso, claro, que. Para que usted vean, aquí no hay nada de eso. Ay, bendito. Argentina, Argentina, Argentina. Ah, ya, ya, ya, ya, ya. Miren qué pasa con esto. Eh, lo que pasa con esto es lo siguiente. Ellos, eh, creo que es que no admiten si no está en formato JPG. No, en formato... Eh, formato JPG, sí es correcto. Vamos a ver ahora, a ver qué me dice. Me está dando error. Wow, wow, wow. Bien, de todas maneras, creo que voy a tener que dejarlo aquí por esta dificultad que me está dando. Déjeme, déjeme escribirlo primero. A ver si antecedente. Penales menor, autorización menor. Eh, Santo Dios. Bueno, aquí hay uno que es para menos. Ojalá que no me... Autorización de viaje menor está en... Joana y bueno. Joana, voy a coger esto. Con tu perdón. Eh, ah, pero espérense. No, ya. Ya me está viendo. Este me lo cargo bien. El pasaporte del acompañante. Vamos a ver. Voy a seguir cargando algunas cosas acá. No se me inquieten. Tranquilos. Que seguimos hacia adelante. Déjeme ver que me pide Si me pide algo. Bueno, ya ustedes están bien edificados. Estoy viendo que me, que me está empezando a dar ciertas complicaciones. Del poder están las.. Déjenme seguir poniéndole algo acá. Eh, me resuelve esa parte. Mm, déjenme ver qué es lo que pasa acá. Disculpen, disculpen, disculpen. Porque okay, vamos a ver si ya lo hace. el número de pasaporte no puede estar. Ah, el número. Déjenme, déjenme que yo porque dos. ¿Qué hago yo aquí para yo poder ayudarlo a ustedes? RD. Vamos a ver si me da ahí. No, no, no, no. No exista la información. Bien, nos quedamos acá. Ya, ese es el punto. Ya yo le expliqué a ustedes cómo es. No me da acceso porque me está pidiendo un número de pasaporte que sea real. Quizás en otra oportunidad en la cual haya un cliente que me autorice subirle el video pues yo lo voy a hacer, en caso de que no, bueno pues con esta parte que está aquí, ya ustedes pueden avanzar bastante, así es que muchas bendiciones para ustedes, mi deseo es que les vaya bien, que puedan pasar sin ningún tipo de inconveniente, hay algunas cosas que se hacen, que si el esposo se fue, que si el esposo está afuera, que si los niños tienen que salir, que como lo hacemos, hay ciertos elementos que se utilizan, para más información, 809-252-5758. Así es que, eh, me está marcando algo acá. Muchas bendiciones para todos. Es su amigo Constantino Rosario. Soy Ibiza. Estamos para servir. otros videos. Estarán eh, pasando para que ustedes no tengan tanta, tanta lucha. Así es que muchas gracias a todos y a todas.